Cuando son las 7 de la mañana con 12 minutos tenemos que hablar un tema que prácticamente no es nuevo en el departamento de La Paz cuando se hablan de denuncias de aquellas discotecas que son clausuradas y que efectivamente no deberían abrir sin embargo pues esto se repite y pasa en diferentes puntos de la ciudad de La Paz. Está pasando en este momento con una discoteca en la, ciudad, en la zona sur de la ciudad de La Paz donde el concejal Pierre Chain ha hecho la denuncia correspondiente y donde vamos a conocer un poco más de detalles de qué discoteca se trata y cuáles son los parámetros de por qué ha sido clausurada y de por qué ha sido reaperturada sin tener el permiso correspondiente como así lo denuncia el concejal quien ya está con nosotros efectivamente y a quien los saludamos, concejal. ¿Cómo están? Muy buenos días. Edison Restrepo lo saluda desde estudio. Edison, es un gusto estar con usted siempre. Muy buenos días a usted y a todos los televidentes. Y bueno, o sea, cada vez que hablamos de la alcaldía La Paz, algo de corrupción tiene que aparecer. No hay, no hay una forma. Que, que cuando se trata temas de la ciudad de La Paz y que no apretamos en algún lugar y que no aparezca la corrupción. Lamentablemente nosotros hemos estado trabajando eh, en, en ese tema los últimos siete meses, y no solo en una sola discoteca, sino en varias discotecas. Una de ellas, digamos, de la que vamos a hablar ahorita, pero es parte de trabajar en, en el plan de seguridad ciudadana, porque entendemos que cuando un bar se cierra o una discoteca se cierra porque ha violado una ley. Y el hecho de violar una ley... Y vuelve a abrir, quiere decir, está abriendo sin controles, o sea, ya no se sabe qué tipo de trago se vende ahí, se es adulterado. ¿Y qué pasa, mi Dios de la Virgen Quiera? ¿Pasa algo a esos chicos y esos jóvenes que van a tomar ahí? ¿Quién va a ser responsable? El alcalde, la secretaria, el intendente, que son a cargo de esto. Empiezas desde el subintendente al intendente, a la secretaria de Economía, hacia el alcalde. Y, y sabe que esos temas de seguridad ciudadana, no, no solo seguridad física... ¿no es cierto?, es también seguridad alimenticia, y aquí no es el tema tampoco de atacar actividades económicas, no, no. En nuestra bancada, y mi persona en especial, ha luchado en contra del encapsulamiento, si bien acordamos que quería ser el alcalde, o el daño económico que ha hecho a, a, a estos eh, restaurantes, bares. Entonces, sí, nosotros estamos con las actividades económicas, pero dentro del marco de la legalidad y dentro del control se tiene que hacer. Entonces, lamentablemente en la, en, en la Alcaldía de La Paz no existe este tipo de seguridad ciudadana, seguridad jurídica, todo lo que se llama seguridad. Y cada que nosotros los concejales en Navidad entramos un receso, entonces todos los dueños de los bares, discotecas que son clausurados se vuelven a abrir de nuevo. Y supuestamente creen que ya no hay un control del consejo. Hoy día pasa lo mismo, la semana pasada el día miércoles, mi persona ha mandado justo a esta discoteca que se llama Bir Carden que está en la 16 de Calacoto, no está ni siquiera oculta, que era Jueves Santo. Y la Intendencia había estado dando vueltas a todas las puertas de las iglesias, revisando a las pobres caseras si están vendiendo un chicle, un house, si tiene fecha de vencimiento o no. Pero mi persona un día antes, ¿no es cierto?, por la propaganda y todo el equipo que ha estado con mí tecnológicamente, esta discoteca inmediatamente, este bar, ha puesto propaganda en todas las redes. ¿Por qué? Porque justo el consejo ingresa en, en, en recesión de 15 días porque hay cambio de gestión y elección de directiva. Y hace la propaganda. Entonces yo mandado todos esos antecedentes a la, a la secretaria que se llama Mónica Chukina, que supuestamente es nueva, que quiere luchar contra la corrupción. Dijo que iba a investigar. Al día siguiente, el jueves, le he mandado que ya ha abierto la, la, la discoteca y el bar está trabajando y tiene clausura definitiva. ¿Qué quiere decir esto? La ley 267 dice claramente la clausura más allá de lo que pasa en el ambiente, ya no se puede hacer actividades iguales o parecidas y fue clausurada justo por vender be bebidas, siendo con una licencia de restaurante, funcionaba y fungía como bar. ¿Sabe qué? La señora secretaria parece apagó su celular, ya no le... Ya no le interesaba atender la denuncia. He mandado la misma denuncia al señor alcalde. Nadie ha hecho nada. Yo lo tengo todo esto documentado ya en el celular. ¿Por qué? Porque usted manda el WhatsApp y sabe que ha llegado el WhatsApp. Y había sido que habían votado al intendente que controlaba todo esto. Y han puesto a un nuevo intendente justo. Es casualidad, en eso no hay. Hay causalidades. Justo para ir a visitar las iglesias, el intendente, el nuevo intendente, y así dejar no solo este bar, varios de ellos, porque había habido también algunos salones de fiestas. Ingresa usted como salón de fiesta y adentro ya funcionan como bar. Y eso es también violar la ley. Ya me está funcionando así en los últimos 10, 15 años la gente. Y como si nada pasara y así se fomenta la corrupción, así fomenta a nuestros hijos que van supuestamente a pasar un buen rato. Ni Dios la quiera pueden tomar algún trago que le pueda hacerle daño. Y poco a poco ya empezó esta investigación, siete meses investigando esto para que la señora secretaria, el señor alcalde, en Jueves Santo, acosando a las, a las caseras, a los gremialistas, pero pasando por la misma puerta de esta, este bar, que todos lo saben, no ve? que es con ilegal, pero seguía funcionando. Concejal, pero a ver, si hacemos de pronto un recuento de todo lo que ha pasado, no solo con esta discoteca, sino con muchas discotecas en la Ciudad de La Paz, cuando hablamos de ¿Tienes? licencia de funcionamiento, cuando hablamos de los requisitos que se piden... Eh, Claro, efectivamente se ha observado de que muchas discotecas en la ciudad de La Paz se han clausurado, pero resulta y sucede que eh, lo que hacen es cambiarle el nombre a la discoteca y vuelven y lo reaperturan como si fuese algo nuevo, es decir, a mí me han clausurado la discoteca A y mañana la voy a abrir, pero como ya está clausurada con el nombre A, ahora le voy a poner AB y me vuelven a dar el funcionamiento, entonces... Prácticamente, ¿cuáles son las leyes? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son realmente las eh, exigencias que debe hacer y asumir las autoridades de la alcaldía para que estos boliches, discotecas que son clausurados de manera de definitiva no vuelvan a abrir? O sea, en realidad lo que ha estado pasando que les dan, pues si parece, eh, licencias de restaurantes y los dejan funcionar como bares. Porque muchas zonas de la ciudad de La Paz, una de ellas, Calacote, es una zona segura. Lo que han existido antes de esta ley eh, ya estaban instaladas, entonces no se lo podía sacar. Y esto es lo que ha abierto el apetito que algunos, bajo la protección de la alcaldía municipal, funcionarios de la alcaldía municipal, que abran, en realidad, sin control absoluto y, y pareciera que tuviera alguna copa. Porque así que la secretaria que está a cargo de algo como eso, es como decir, el policía le dice, no, es fin de semana, no me molesta, por favor que los ladrones roban, entonces llamas a, a, la, a la policía, y la policía dice, ¿sabes qué? Apaguen el teléfono. Ese es el trabajo de la secretaria Mónica chuquina ese trabajo, el trabajo del alcalde, ese es nuestro trabajo, yo se lo he escrito, yo como legislador y fiscalizador la fiscalizo a ella, no fiscalizo al local, pero lamentablemente, eh, eh, específicamente en este caso, no se clausura pues eh, el, el, la discoteca o el nombre, se clausura local en sí, este local, Pueden abrir tiendas de ropa, pueden abrir tiendas, qué sé yo, electrónica, pero ya no puede ser ni restaurante ni bar, este espacio físico. Pero lamentablemente eso parece la corrupción. Por eso estamos preparando una denuncia penal. Todos los informes de la alcaldía dice que son ilegales, todos. Concejal, perdón, Pero lamentablemente, concejal, perdón que todos me interrumpa. De la alcaldía lo dejan abrir. Una denuncia fin? penal específicamente contra quién, quién es el responsable de la autorización. Porque si hablamos específicamente de esta discoteca, bien lo decía, esto no ha sido de manera clandestina. Es una discoteca que todos los que pasamos por la zona sur se puede evidenciar. No es que hayan hecho fiestas de manera oculta y que nadie se enteró porque es, es más, es al aire libre prácticamente. Entonces, ¿esta denuncia penal específicamente contra quién? ¿Quién es el responsable de esta autorización? Tiene, tiene que ser contra las autoridades de la alcaldía, empezando por ahí, porque el hecho ya que un concejal denuncia, manda los videos, manda las fotos y apaga el teléfono a la secretaria, hay que empezar por la secretaria. Lamentablemente, como te dije, Edison, cada que entramos una recesión salen los ratones y allí el gato que tiene que cuidar y que no salgan los ratones en realidad va a pasear. El, el problema aquí es contra las autoridades de la alcaldía. Primero, ¿por qué se vota un intendente que tenía el control absoluto y traen uno nuevo que no sabe dónde estar parado? Segundo, ¿por qué hay un administrador que le visita al intendente dos días antes y la señora Mónica Chuquinha, que es secretaria, le denuncio yo? Yo se lo paso la información. No hace absolutamente nada. Tercero el jueves mismo, cuarto, el sábado mismo. Entonces, aquí hay un complot completo. El mismo secretario general, el señor Campero, dijo en un informe en la misma eh, concejalía que el, el, el certificado acústico que tiene esta actividad económica es falso, no tiene registros. La misma actividad económica, el inquilino tiene un nombre, el representante legal es otro, el NIT es otro, cuando la ley tiene que ser los tres los mismos. Entonces, Acá la corrupción está a la orden del día, esta supuesta corrupción va a ser denunciada, van a ser procesados, señores, el hecho que cerraron el consejo por estos hasta el 3 de mayo para escoger la nueva directiva, esto quiere decir que los concejales no vamos a dejar de fiscalizar. Y eso no quiere decir que hay hotel al lado que, está, que ha hecho al inicio las denuncias, allí se empezaron las investigaciones, que es en la calle 17, que, que es una inversión de 10 millones de dólares, que tiene todo en orden y que... Él mismo o se ha quejado que ya no tiene instantes porque no pueden dormir de noche, porque no tienen certificados acústicos, porque tiene clausura definitiva. Entonces, como usted dijo, Edison, ahorita ya no había sido Beer Garden, había sido la empresa eh, el, eh, Discoteca Cali 21, que había una en la calle 21. No se puede trasladar de una actividad a la otra, un local ya está clausurado por dos años y ni siquiera notifican al dueño de la casa. Todos eso son unos actos de corrupción y yo no digo solo esta discoteca. Yo creo que hay hartas en la ciudad de La Paz que están bajo lo mismo. Mi persona hace ocho meses ha pedido cuáles son las discotecas, bares, restaurantes que tienen licencias legalmente. Si a usted le muestro de orden público esto, no llegan a 45. Eso es lo que nos ha mandado el secretario. Nadie quiere mandar eh, las informaciones precisas porque parece es un foco de corrupción, es un foco que han estado sacando de ahí dinero y por eso de ahí sacaban para generar marchas, manifestaciones, bloqueos, y generar política, y una plataforma parece de corrupción, para atacar al gobierno nacional. Como verás Edison, donde tocamos siempre hay corrupción, siempre, y siempre la encontramos, pero lo que más nos preocupa, justo para eso era la ley de fiscalización, es que tengamos un poquitito más de movimiento los concejales para poder investigar, y por eso también el mismo alcalde ahorita está en un proceso penal, que lo inició mi persona, porque había archivado la ley de fiscalización. La ha guardado, no quiere usarla y a usted le consta, ha dicho que no quiere ser fiscalizado. Justo, no solo por ese tema, por muchos temas como estos, no existe seguridad ciudadana en nuestra ciudad. O sea, me pareciera el que funciona legalmente, está investigado permanentemente, entran, le patean la puerta, le recogen lo que sea, el que funcionan ilegalmente nadie les visita, aunque pasan por allí visitando iglesias el mismo Jueves Santo y nadie dice absolutamente nada. Lo que Ese pasa es que el que, lo que funciona está. de manera ilegal tiene más plata para poder pasarse todos los controles correspondientes y no vamos a tapar el sol con el dedo. E -e efectivamente la, la persona humilde, como bien lo mencionaba concejal, concejala, que vende dulcecitos, que realmente se gana... Los bolivianos, de manera honrada, son los que de pronto más presionan, le quitan su puesto, y esto se ha visto en las redes sociales. Ya para ir finalizando, concejal, entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué es lo que le espera a todos los vecinos de la zona de Calacoto, que son los que han hecho la denuncia correspondiente? Porque no sé si la potestad, usted decía, yo fiscalizo a lo que es a las autoridades pertinentes de la alcaldía, que son los que tienen que ir a clausurar precisamente esta discoteca. No sé si usted ha tenido eh, contacto directo con el dueño de esta discoteca y le haya dicho quiénes son los responsables, quiénes fueron los que le autorizaron la reapertura de algo que no se podía porque ya tiene una clausura por dos años. Bueno, en realidad nosotros hemos interpelado varias veces al ex secretario y al, al subalcalde de la zona sur. El, el que maneja todo eso es intendencia y que tiene que generar los controles la subalcaldía de la zona sur ya había fallado con clausura definitiva y esto ya no debería volver a haber abierto. Pero como usted dijo, Edison, han traído otro nombre para eh, tomarlo en el mismo lugar. Ya mi persona ya había eh, mandado al consejo hace tres días, justo después de este escándalo, que se cambia un intendente que se llama Luis Carrasco, ponen a uno nuevo intendente, nadie sabe, específicamente y la otra discoteca abre. Vuelvo a repetir, el, el administrador de esta discoteca estaba donde el intendente y la secretaria lo sabe. Entonces yo mandé todas estas denuncias a la secretaria. Entonces nosotros ahorita estamos con un grupo de abogados viendo cómo, aparte de ser interpelada esta señora secretaria al consejo, en la próxima gestión, porque ahorita ya no lo podemos hacer, cómo iniciar un proceso ya ante la Fiscalía y el Ministerio Público para saber exactamente ¿Por qué la señora secretaria apagó su celular y no tenía más? ¿Por qué el señor alcalde mismo que tiene su WhatsApp en lugar de agarrar el teléfono así lo oigan, hagan su trabajo? ¿Por qué no lo hizo? Y ese es un proceso lo vamos a dejar en el Ministerio Público. Porque pareciera, además, como tantos representantes, digamos, Mauricio Popel tiene el alquiler a su nombre de acuerdo a los documentos. Hay un señor, creo que es Uruguayo, es el representante legal. Hay otra persona que maneja el NIT entonces ya nadie sabe quiénes son los dueños o quiénes están administrando esta, esta, esta actividad económica. Y eso ya nos preocupa, porque ya la misma ley no permite que hayan esos tres al mismo tiempo. La licencia salga al nombre de otro, y hemos descubierto de dos veces que les han eh, ido allí, que hay dos licencias falsas, un certificado certificado por el mismo secretario de Medio Ambiente, que es el secretario ahorita general de la alcaldía, decía que el certificado acústico no existe en archivo como si hubiera sido un certificado falso. Eso ya el Ministerio Público empezará a ver, porque como verá Edison, no nos permite fiscalizar. Existe la ley de fiscalización y auditorías que el alcalde la ha guardado en un cajón. Recién se ha homologado, solo escuchamos criticando a la ley y no quieren que se aplique. Y vuelvo a repetir, cada que empezamos en receso el Consejo, ahí empiezan las irregularidades, que hay un tema muy importante dentro de la seguridad jurídica que debería tener la alcaldía, el consejo ingresa hoy, ¿no es cierto?, en receso, y ¿qué hace el alcalde? Llama a una reunión, a una conferencia de prensa, a decir, ya hemos aprobado los 175 millones de bolivianos para no ser fiscalizado. Así han estado actuando, en la sombra, en la oscuridad. Así es, han estado queriendo manejar el dinero de la alcaldía. Así han querido seguir administrando la alcaldía, y eso viene desde los últimos 15 años fijará que el alcalde no permite que sea auditada la gestión de Revilla. Entonces, todo eso se tiene que acabar, Edison, nosotros no nos vamos a callar, vamos a seguir informando a la ciudadanía y vamos a seguir haciendo. Si en la alcaldía no estamos poniendo, vamos a acudir al Ministerio Público o a las instancias de transparencia que puede tener nuestro Estado. Concejal, bueno, vamos a ver entonces qué pasa en los próximos días y con respecto a esta mala situación por la que pasa la Ciudad de La Paz, y no solo en La Paz, sino también en los nueve departamentos con estas discotecas que siempre son cerradas, reaperturadas de manera ilegal. Concejal, cambiando ya de tema y aprovechando también su presencia, tenemos que hablar de la ley que pretende promulgar el alcalde Iván Arias en, a, a mediados de mayo. Estamos hablando de la ley de excepción del pago de la patente municipal anual para los emprendimientos que sería promulgada, como le decíamos, eh, se estima a mediados de mayo. Si nos puede dar un poquitito más acerca de los detalles de esta, de esta ley. Esa ley es extremadamente importante que se ha hecho en la Comisión Económica, Doña Yelka Marí y nuestra hermana eh, Roxana Pérez del Castillo. Creemos que hay que fomentar las actividades económicas. Eh, esa es una ley demasiado importante para los emprendedores, para no dejarlos pagar patentes por dos años, darles una mano, para apoyar a nuestra juventud y a nuestros microempresarios. ese es algo extremadamente importante, es una buena noticia para la Ciudad de La Paz, porque creemos que no solamente los perdonazos para, con esta crisis sanitaria y crisis eh, eh, económica que está pasando la ciudad de La Paz por las malas administraciones, creemos que sí el Consejo ha demostrado, el Consejo Municipal, o sea, nuestra bancada, una u otra alternativa que sacaban unos concejales, pues porque es la primera vez eh, que una ley que es apoyada también por, por la señora eh, eh, Laiel Camaric que sale apoyando al pueblo paseno, como usted verá que el alcalde de La Paz es el verdugo de los pasenos, no trabaja para ellos. Pero eso sí es un tema importante, no entiendo por qué tiene que esperar hasta mediados de mayo, eh, él puede homologarla mañana, promulgarla, no pasa absolutamente nada, y empezar a ejecutarla. Eso es para apoyar a todos los microempresarios de La Paz y a los jóvenes emprendedores que tienen que empezar un negocio, un negocio chiquito, y no tienen eh, por qué estar trabajando en la oscuridad que trabajen bajo la luz del día, que tengan las patentes, que no tengan que pagar impuestos, y eso es una ayuda más que creemos que la ciudad de La Paz deberíamos fomentar mucho más de esos temas para recuperar económicamente un poco y recuperar en lo que somos los paseños. Entre nosotros deberíamos ser cariñosos, siempre nos hemos apoyado uno a los otros, y no la última filosofía que lo ha traído eh, Revilla, a la alcaldía que solo enfrentamos a un gobierno nacional más allá de quien está en el gobierno para hacer política. No, somos un pueblo pacifista, un pueblo que nos corremos entre sí y queremos recuperar este cariño que tenemos más allá que nuestros orígenes, más allá a qué partidos políticos podemos ser, pero sí en los momentos difíciles estar codo a codo para recuperar la economía de la ciudad de La Paz. Y eso es una ley extremadamente importante. Y, y bien lo ha dicho, es muy importante para la reactivación económica y para aquellos bolivianos y bolivianas que efectivamente necesitan generar ingresos y que con la liberación de, de evitar el pago de la patente va a ayudar mucho. Pero concejal, ¿qué se entiende como emprendimiento como tal? Porque hay muchas personas que ya tienen de pronto su negocio hace dos, tres años, pero que todavía no tienen la fuerza, el conocimiento y que se puede decir que todavía siguen siendo eh, relativamente nuevas. Entonces, ¿qué entendemos como emprendimiento? Aquella persona, aquel boliviano que está haciendo su negocio. Yo creo que nosotros hemos entendido, eso son los microempresarios. Son cuando quieres abrir una empresa chiquitita, quieres fabricar algo, ¿no es cierto? Eh, eh, tienes un par de máquinas que quieres eh, eh, ya generar un par de empleos, una señora con sus hijos. Así empiezan, ¿no es cierto? Las microempresas, emprendimientos chiquititos. Eh, pueden poner, eh, qué sé yo, para coser, para hacer vestidos o para hacer ropa. Eh, los microempresarios, los trabajos mi manuales que algunos hacen, ¿no es cierto? Entonces todo este apoyo es para ellos. Porque hoy día nosotros, el, los negocios informales son los que reinan en la ciudad de La Paz, usted lo sabe. Y esto justo para que este negocios informales se vuelven formales y apoyarlos y que, así tener datos hasta que a futuro nosotros cuando tengamos una base de datos de todos ellos poder ayudarlos a comercializar esos productos, entonces eso es un paso más, hay que subir la escalera paso por paso, pero sí nosotros creemos que para llegar a lo que acaba de decir, ayudarlos hasta eh, a comercializar sus productos darles espacio, construir ese espacio el día de mañana, necesitamos autoridades de la alcaldía que quiere trabajar para la alcaldía, que quiere trabajar para el pueblo que vive en La Paz y que no quiere hacer política, solo quiere hacer gestión. Entonces, esos emprendimientos son de esta forma y, y esto apoya mucho porque, eh, y cuando vuelvo a repetir, la base de datos es extremadamente importante, que los informales se vuelven formales y así poder ayudarlos. Y ya, concejal, para ir finalizando, ¿se tiene una estimación más o menos de cuántas personas se van a beneficiar, de cuántas microempresas van a poder beneficiarse de este gran beneficio? Yo creo que son miles. O sea, no tenemos base de datos, por eso son informales. Pero nosotros sabemos que al caminar en la ciudad de La Paz o usted camina en las laderas, ¿no es cierto? Está llena de informalidades, lo que queremos que sean formales. Ahí ya recién vamos a tener la base de datos. Pero tranquilamente son decenas de miles de personas que están trabajando en la informalidad y quisiéramos que sean formales para apoyarlos, no para controlarlos. Por eso se les da los dos años libres de patentes. Concejal, queremos agradecerle estos minutitos por brindarnos toda la información y claro, como siempre, las pantallas de Avia y a la televisión están habilitadas y abiertas para que efectivamente todo lo que sean denuncias y que el público en general tenga conocimiento de lo que está pasando en La Paz. Muchísimas gracias. Muchas gracias Edison, siempre a disposición de ustedes y agradeciéndoles que poder informar a través de ustedes al pueblo pasino lo que está pasando en la alcaldía. Perfecto. Muchísimas gracias. Estaba con nosotros el concejal Pierre Chain, haciendo por un lado la denuncia correspondiente de lo que está pasando con la discoteca Beer Garden con respecto a la reapertura de manera ilegal y que se van a hacer las investigaciones correspondientes. Y por otro lado, esta buena noticia para aquellos emprendedores que necesitan reactivarse de alguna u otra manera y el apoyo que le va a brindar las autoridades también. Son las 7 de la mañana, 35 minutos. Hacemos una breve pausa. Ya regresamos.